Como suele suceder cuando hay un desastre, mucha gente se ha organizado para hacer frente a los problemas que han ido surgiendo durante el confinamiento. Hemos visto a los makers que han eh, fabricado viseras y máscaras que luego los taxistas han, han ayudado a distribuir, hemos visto a, a grupos de vecinos que se organizaban para recoger alimentos y distribuirlos entre los que lo necesitaran, eh, todos estos ejemplos podemos decir que son una suerte de, de innovación ciudadana, ¿no? y muchas instituciones eh, han querido organizar unos talleres online, llam, también llamados hackatones, para canalizar esta colaboración ciudadana, esta innovación ciudadana, abriendo convocatorias a proyectos, a ideas, que cualquiera podía presentar, y una vez eh, seleccionados algunos o, o recogidos esos proyectos, se abrían para que cualquier persona pudiera participar eh, como colaboradora. De esa manera se han formado equipos de trabajo, en muchos casos eh, bueno, en general trabajaban desde sus casas y en muchos casos eran gente de, los, estos grupos los componían gente de distintos países. Entonces esto nos ha dado una idea de cómo intentar también activar, eh, cómo podemos activar lugares de colaboración de manera permanente no solo cuando hay un desastre, sino también nos necesitamos unos a otros en cualquier momento, ¿no? los desastres solo hacen eso más evidente, Entonces, cómo tener estas infraestructuras de colaboración de manera estable, de colaboración y de experimentación que llamamos laboratorios ciudadanos, y cómo también buscar maneras en que estos laboratorios ciudadanos puedan colaborar entre sí, aunque estén ubicados en distintos lugares. Entonces para hacer frente a estos dos retos, ¿no? los de las infraestructuras estables de experimentación y colaboración ciudadana y la, y la de la colaboración a distancia, eh, proponemos un proyecto que consiste en intentar organizar unas acciones de laboratorio ciudadano, de la, talleres de, de producción colaborativa, eh, hacerlo de manera simultánea en muchos lugares, en muchas partes del mundo a la vez para facilitar la, la colaboración y esto, organizarlo a través de un curso, que sería la primera parte de, de este proyecto, que será entre el 7 de septiembre y el 16 de, de, de octubre, durante seis semanas, eh, vamos a repasar todos los pasos que hay que dar para poder organizar esos laboratorios ciudadanos y esa acción eh, internacional eh, que pensamos que puede tener eh, mucha incidencia y que de alguna manera eh, puede responder al a los grandes desafíos eh, que vamos a tener por delante. El curso eh, lo van a impartir eh, 17 profesores, todos ellos tienen experiencia en la organización de este tipo de, de talleres de producción colaborativa. Eh, van a ser vídeos cortos de unos 10 minutos y tres vídeos más o menos eh, por semana, por módulo. Y luego habrá también tutorías en YouTube Live, y unas sesiones de, de debate eh, que organizaremos cada semana. Eh, el curso también tiene como objetivo ir facilitando la colaboración entre eh, los, los, las personas que hagan el curso. Por un lado, eh, a nivel territorial, poniendo en contacto a gente que viva en un mismo lugar, que a lo mejor antes no se conocían, pero juntos quieren organizar eh, este taller, este laboratorio, eh, que es algo que no se hace de manera individual y luego también durante el curso vamos a organizar sesiones de, de videoconferencia en las que juntar a los participantes pero ya por eh, intereses temáticos eh, y conectando a personas de distintas ciudades y así es como vamos a ir eh, articulando la colaboración internacional que luego esperemos que se dé ya en la acción de de, de, de laboratorios que, que va a tener lugar entre el 20 de noviembre y el, y el 10 de diciembre.